Es fácil, la verdad es peligroso hasta por el más mínimo detalle. Y Tacho es una persona que no se mete en este tipo de cosas, pero hoy va a experimentar. Esperemos que no haya mayor problema y que, que, que camine bien, ¿verdad? Tacho? Sí, sí, sí. Yo llevo años trabajando con Oxlack y la verdad no, no me gusta hacer tipo de cosas. Prefiero quedarme en el carro, ver la logística todo lo demás, pero ahorita estamos aquí, vamos a ver qué onda. Tacho está aquí por un reto que hizo, me consta que es súper miedoso a, a estas cosas, súper ajeno a estas cosas. Eso nos va a ayudar también para atraer a las energías a los entes. Entre más miedo tengas, más puedes atraer. Bien. Pues vamos a comenzar, vamos a irnos hasta allá. Nos dijeron que había gente indigente en algunos lugares de este panteón, que tuviéramos cuidado nada más con ellos. Se este nos acaba de pedir un cigarro uno de ellos. Así es que vamos. Esta es una bocina que tienen allá afuera fuertísimo. Ahí hay otro vivo ahí se movió otro vivo eh. Sí. Que tener mucho cuidado con los vivos aquí. ¿Se escuchó algo aquí hola allá se movió alguien allí se movió alguien se movió alguien allí se acaba de mover alguien ahí eh? vamos a hacer una cosa ustedes les dan le dan de este lado yo le doy de este lado va vamos a ver qué es porque no creo que sea un vivo se acaba de mover alguien allí Vamos a ver si es un vivo. Aquí lo tenemos que encontrar. Aquí. Hola. Amigo. Debe estar por aquí. Amigo. ¿Duermes aquí? las personas que encontramos allá atrás. Sí. Sí, claro, claro, por eso pienso que es un vivo Pero se escondió ¿Qué pasó? A ver, déjame ver Lo vi muy clarito Nada más quiero ver si era un vivo o no era un vivo Eso me sacó de onda Es que escuché también un golpe cuando Después de que ustedes escucharon a alguien allá Escuché un golpe de este lado De hecho se escucha como que Hay alguien, ¿no? O sea, sí. sí No era un vivo, la ¿Para dónde iba a ir? Sí, le llegamos por dos, por dos lados. Yo creo que no era un vivo. Lo más fuerte de este panteón, siento que está allá en esa parte. Somos para adentro. Y alguien aquí que quiera ser invocado, que quiera algún contacto con nosotros, que, que tengas algún mensaje para algún familiar que no pudiste darle, ¿Te podemos ayudar en eso. Alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros. Eres libre de hacerlo. Ven, acércate. ¿Oyeron eso? Ahí está, ahí está, se movió algo ahí. Se movió algo ahí, ¿eh? ¿ah? Se movió algo aquí. Yo lo escuché. Por aquí. Hola. Eso, mira esta. Bueno, no es tan antigua, pero si sí es de las primeras de aquí, eh. Sí, sí. Oye, ¿qué están moviendo? Se van a pegar en las cruces porque duele horrible, eh. Creo que sea que sea trabajo? Sí, parece no? Es un trabajo, es un trabajo, mira, tiene el hilo. Tiene el hilo rojo si sí, ¿no? el hilo rojo, mira, mira, sí. es un amarre de tres truzas, sí. sucias, con hilo rojo, el hilo rojo lo tiene enredado adentro, mira ahí hay una parte, sí. este es un amarre, traemos sí. encendedor, sí. esto amigos es una mujer que está haciendo el trabajo a un hombre para que no se vaya de su lado, para que piense en ella. ¿Escucho algo acá? Sí, sí, lo escuché. ¿Escucho algo? creo. está fuerte. Si está fuerte, nada más quémalo. Sí. Oye. Oye, oye. Fue como si le pegaran un Sí, sí, sí, me acaban de pegar acá. Acaban de pegar acá. Sí. Pero clarísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo escuché, sí, lo escuché. Sí, lo escuché, sí, lo escuché, sí, lo escuché. Vamos a quemar este, ¿no? Rápido. Que sí, Seguramente aquí tendría una fotografía. Probablemente sí. O tendría algo. O así. cabellos, sí. bello púbico o algo. Sí. Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Se vio algo ahí o qué? Sí. ¿Qué pasa? Ahí está. Buenas noches. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué viste? ¿Una persona? ¿Una persona? Agárrame tantito este, hermano. Oh, es no No se puede abrir, pásame el encendedor. Aunque lo tenga No vi nada. No sí, levántalo sí para que para que prenda todo Para No sé. Sí vi una luz de, lado izquierdo, de ese lado de allá. ¿Prendió y apagó? La vi pasar. No sé es que yo te dije de una hace rato una luz. Sí. Ok, pues ya le hicimos el favor a alguien que le estaban haciendo el trabajo. Vamos a ver qué tiene adentro, a ver ahorita que se vaya prendiendo. Sí. Mira, ahí ahí espera, vueltenlo ahí. Ahí tiene algo, ¿ya viste? No, es raro. Bueno, lo voy abriendo el fuego es destruye todo mal por eso como es un elemento eh, potente un elemento fuerte cualquier trabajo al quemarlo se destruye todo no sirve de absolutamente nada no hace falta oraciones no hacen falta nada únicamente quemar las cosas probablemente tenía algo en el centro ya viste que tiene como un amarre todavía o sea, tiene como una bolita en el centro, sí. en el centro. ¿La música? No, primero. Primero una voz, ¿ah? ¿eh? Sí, clarita. De hombre. De hombre, exactamente. Antes de la música. Avanzamos, ¿no? ¿eh? Sí. No. Es parte del. Es una figura. Un rostro. Un busto, perdón. Uy. ¿Oíste allá? Apaga la luz. Tienes unos arañazos. No manches. No oh, te aquí, ¡Ay, no manches, tacho! qué ¡Qué chido! Me dolió, güey. O sea, sentí el... el, el, el, es el? Por eso le digo sentí como si algo me picara, pero no, güey. O sea, me dolió. ¿Qué, es, Qué chido, Tacho. ¿Son las uñas? Sí. ¿Son las uñas? ¿Aquí te duele? Sí. ¡Ay, ¡Oh, vi las uñas. Es una, es una uña, mira. Son uñas, Tacho. Te lo juro que sentí como un piquete. A lo mejor por deshacer el trabajo se trata de vengar, pero no te va a hacer nada, no te preocupes. No, yo no hago nada de eso. No manches. Fue Tacho, ¿eh? ¿Nosotros no fuimos? No, ni yo tampoco. Ahí todo lo que quieras, Tacho te recibe. No. no. ¿Qué habrá tenido eso, Oxlack? ¿No se apaga? Sí, ¿verdad? Sí, no quiero dejarlo porque vaya a incendiar más, pero... Sí, apágalo ya. Ya está quemado de todas maneras. Hay que quemarlos para que se... Sí, para que se acabe. Vamos a buscar más rituales aquí. Oye, están muchas tumbas dañadas, no sé si Que sea. Se mete a gente a romperlas, pero mira, muchas tumbas que tienen como si les hubieran pegado con un tubo. Mira aquella de allá tiene una hendidura. Mira qué bonito. Bueno, tiene cosas de mar. Sí. No está Yo dejé tu bien sura, ¿no? Bien, ¿no? Tienes nervios Es que lo que te pasó está raro Es que, es que te sentí como un piquete La sentí así ¿Y no te rascaste ni nada? No, no, no, por eso le dije al chichar Luego, que... luego Chicar, a ver si ¿Qué, pasa? ¿Qué fue eso, güey? Eso no fue un carro ¿eh? no. no Eso fue adentro, escucha el eco Sí ¿Oíste? Sí, otra vez Magda, ¿se escucharon golpes ahí contigo? No, no, nada. Entonces, adentro del panteón. Se escuchó aquí. Se escuchó aquí, aquí. No sé si lo escucharon ustedes, pero acaba de escucharse algo fuerte. No, no, no, no, no. No hubiera sonado diferente. Eso golpearon como con... con algo metálico. ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? ¿Qué pasó? Nueve vivos Menos que esté Agazapado acá Ya sé otra vez que pegaron en estas Pegan así, mira Bueno, el otro fue más fuerte, pero ahorita sí. fue así Este ¡Wow! ¿Qué es eso? Está raro eso, ¿eh? Está raro, ¿verdad? Está raro eso. ¿Son las ¿Es, una puente, ¿es barato? Sí. Eso está... Esto está raro. Es como un traje de... religioso, ¿no? Sí. Ok. ¿Le puedes echar la luz ahí, Tacho, tú? No tan directa. Sí. Lo voy a mover, ¿ok, amor? No? Sí. ¿Ahora? allá ¿no? arriba, allá arriba, son vivos. Ok. Chalarios. Qué raro este. Parecen actuando como de apóstol o algo así. ¿Crees que alguien lo haya ocupado para algo? En específico, digo, me refiero a este tipo de cosas, culto. Aquí sí, sí se pueden ocupar para ritual. Puede ser negro, puede ser blanco. Este es un hábito. Este es un es un hábito, o sea, bueno, es no solamente se le llama hábito a, a de las monjas, o sea. También los hombres pueden tener algún hábito. Sí, eh, pegaron fuerte en algún lado ahí. Otra vez. Sí, está pegando en las tumbas de metal. Mira que hay algo. Sí. Es un rey mago, ¿no? no parece rey mago. Pero como que estuvo en fuego, se ve como oscuro, ¿no? ¿Cómo que puede ser rey mago morenito? Es el tipo de cocido al barro. ¿Es chino, no? No, hoy es... ¿Es chino? ¿no? Sí, este no es un rey mago. No hay nada. Es, es chino, mira, sus facciones son chinas A ver, levántalo otra vez ¿Sabes? Este no pertenecía a esta tumba No, no, no, claro Alguien la puso aquí Ok, ¿qué es esto? Vean Lo que encontramos aquí Mira, Omar Mira, Omar. ¿Qué es esto? Mira, Omar. Omar, mira. ¿Qué pasó, Omar? Mira. Wow, qué bonito. ¡Qué bonito! Ja, ja, ja. ¿Qué ese Es un... Te digo que está representando como para poder comunicarse, ¿no? Es como una antena. Mira, mira, tiene estas como cuerdas. ¿Eh? No sé, yo de instrumentos no sé, pero... Son, no son cuerdas. Ah. Ya. Deja ahí. Este es de un cinescopio. Sí. Esta es una antena. Este lado, tiene eh? una bocina allí, mira. Ahí tiene una bocina. ¡Wow! Gracias a toda la gente que está apoyando la transmisión. Qué bonito está esto, ¿eh? Si alguien aquí está haciendo... ...un monumento. Pensé que era que estaba allí un zapato. Está oh, Mira, allá adentro hay otro. Allá adentro, gente, ahí hay otro. ¿Qué? Otro de esos aparatos, mira. ¡Oye! ¿Viste? ¡Qué raro! Sí. ¡Ah, no! ¡Ábrelo! Aquí, aquí es donde vive. Sí, aquí vive, aquí vive. A ver, abrolo, chichas. Aquí vive. Mira, mira es el que construye eso. Sí. sí, mira. Mira, aquí tenemos como un radio, ¿no? Wow. Sí, aquí vive, mira. Él tiene celulares, aparatos eléctricos. Sí, aquí vive. ¿Quién viva aquí? Está haciendo todo eso. Hay libros. Está leyendo un libro, mira. Sí, sí. Voy a ponerle un zoom. ¿Qué libro es el que está allá? Voy a llegar. ¿Dice índice? Ahí está. Pero no alcanzo a notar qué dice más. A ver si con el zoom... No, el mío no lo capta. No, déjame meterlo. Espera. Dice Facultad de Enfermería 1. Si quieres entra. Mm -hmm. Elixir de vida, contemplación, los doce signos del zodiaco, Brahmanismo y principio septenario humano Principio septenario, orale. Wow Septenario de esoterismo Esoterismo Sí Algunas preguntas sobre el budismo esotérico Después de un miembro inglés de la Sociedad Teosófica. Discernimiento entre, entre espíritu y no espíritu. No tiene postado. Sí, tiene postado. ¿Cuál es la portada? La transmigración de los átomos vitales. Uf. Wow, Uf. está cabrón esto, eh sí. Esto está muy, muy cañón Para los que no conocen un poquito de este tema Esto es un tema muy profundo Sí, bastante Es un tema muy profundo Habla de metamorfosis Habla de transmutaciones Habla de cómo puedes hasta hacer viajes astrales Desprenderte Seguro Transmutar que tenemos este Radio también, pero... ¿Mm? Vamos a ver si... Es una agenda. Cadenas de ayuda, dice eso. Ya viste. ¿Cadenas de ayuda? ¿Qué es cadenas de ayuda? Eh, cuando tú ayudas a alguien... Ah. Que okay, recibiste ayuda y te comprometes a ayudar a otra Ayúdame persona. A otras Voy a tomar fotos. De hecho se está, está haciendo aparatos para comunicarse con alguien. ¿Si entiendes el significado, hermano? ¿Cómo está? Este cuate se quiere comunicar con esto. Se quedará comunicar. Ve, tiene una bocina. Tiene una bocina, exacto. Para que escuche. Exacto. Tiene una antena. Ajá. Para que. Para la recepción. Para la recepción. Tacho. Sí, no. no. Estoy viendo precisamente, es un aparato. Yo recuerdo haber visto o conocido una historia de alguien que hacía aparatos precisamente para comunicarse. Claro. Con los espíritus o con otras entidades. Es claro que este no, no es un aparato que esté organizado. Ni, no, en su mente está organizado. Pero pero. En, su mente, en su mente sí. Puso los elementos que él creía necesarios. Eh, qué cosa interesante puedes encontrar en estos lugares. ¿no? Ahora te voy a decir algo. Estos es de un cinescopio. Estos guardan energía. De hecho, una televisión no la puedes tocar mojada ni estando apagada porque el cinescopio es el que guarda toda la energía. Esto puede tener energía todavía. Esto. Okay. Esto es lo que guarda toda la energía. Esto es lo que dispare el haz de luz a, para que vaya. Muy rápido en tu pantalla y forme las imágenes. Okay. Tiene un switch, mira. Allí es un switch o qué es eso? Si yo lo viera así directamente rápido, diría que es un pararrayos, pero no. Porque el pararrayos depende de la energía que le caiga. Y este tiene su propia energía. Esto. Esto puede tener todavía energía. Mira, hasta lo armó de tal manera que está conectado. Sí. Conectado, ¿sí? Está conectado todo, mira. Este cuate se quiere comunicar con los muertos. Por eso está leyendo libros de esoterismo, Oxlack. ¿Cómo, cómo hacer una transmutación. A lo mejor quiere despertar un muerto este cuate, eh. En su idea, como mencionas, en su cabeza. Claro, en su cabeza quiere despertar un muerto. Quiere ser un... Un, un creador de un Frankenstein. Un Frank, Mira. Wow, está conectado. Mira. mira hacia acá. Se conecta con el receptor. La bocina también está conectada. Hacia esto. Esto es como su indicador de que algo está pasando. Mira, esto da vuelta. Encontramos aquí ¿eh? Claro, no igual no, no sirve esto Pero en su mente Está tratando de hacer algo Sí, incluso tenemos aquí esta Pone los elementos Como si funcionara para... Perdón, Frankenstein era el creador De veras sí. Frank... Era el doctor Frankenstein Y el y el monstruo Y, el monstruo, sí. y tenemos otro allá adentro Está haciendo otro aparato Está haciendo Sí. De hecho tiene, él es el mismo porque mira tiene aquí la base con cristal y la, el otro también tiene base de cristal. Tiene base. ¿Sí lo viste? No vi. No, ahorita no lo, ahorita más. lo ves. Mira qué piedra más bonita? Okay. Está haciendo algo muy chido este cuate. Ojalá que le funcione. En algún momento, quién sabe, los genios siempre han sido tildados de locos al principio Y al final han sido reconocidos, ya después de muertos muchos Pero esperemos que este cuate tenga esa, Ese genio Y pueda despertar un muerto o pueda comunicarse con él en algún momento Ahorita le voy a preguntar al guardia okay. Si conoce a esta persona okay. Y qué sabe de él, no, porque está raro ¿Y si utilizamos el Spirit Box en ese aparato? Si quieres. Este Magda, que detenga, detén tantito a nuestro amigo. Voy a utilizar el Spirit Box en ese aparato. Ya me entró una curiosidad ahí. Posiblemente sirva, ¿eh? Déjame ir yendo para... Híjole, imagínense que sirviera eso. A lo mejor hasta ahorita no lo encontramos. Híjole, me gustaría hablar con él oh, ¿lo, estás, ¿Lo está tomando de aquí? No, no, no, este es Esto es química, esto es, ¿no? Esto es química O arbolaria. Este es física Esto es naturales Ciencias naturales, mira Este es energético. energético De todo trae esto Voy a poner el detector de movimiento aquí Para ver si se mueve algún tipo de energía Y voy a poner el spirit box en este lugar ¿Hay alguien aquí? Sí, son puras estaciones de radio. Los maximizó su, sí. su recepción. Está agarrando muchas estaciones, muchas. Les voy a explicar rápido El Spirit Box es un radio que tiene muy, una onda muy corta O sea, vamos a poder percibir únicamente lo que esté muy cerca en estaciones Por eso nos permite comunicarnos con lo que esté cerca Ahorita lo que estamos escuchando son muchas estaciones Que no escuchamos si lo retiramos Hace rato lo probamos con la familia Sin Miedo Afuera y no se escuchaba ninguna estación, más que dos leves sonidos, y ahorita se está escuchando todo, o sea, esto, obviamente, técnicamente es una antena, entonces está magnificando el, el, la recepción de la antena. No, no se va a poder así hablar, es completamente una antena, una antena. Sí. nos está mandando todas las estaciones, sí. hace rato no se escuchaba ni una. ¿Dónde estará este cuate? Híjole, me encantaría ver a este cuate, mano. De verdad, eso sería una incógnita que despejaríamos ahorita bien fregona. Se está leyendo algo de transmutación y está un aparato enterrado en una tumba. O sea, está tratando de hacer algo con el muerto a fuerza. Es que estaba aquí. Ahí está, miren, ahí está todo lo que estaba leyendo. Vámonos a la mejor. Que nos lo lleve la puerta, ¿no? no Sí, que nos lo lleve a la puerta Que lo busque y nos lo lleve por una lana Necesitamos hablar con él Está súper extraño eso que está haciendo Al menos en un panteón jamás Había visto algo así Bueno amigos, muchas gracias Gracias Oxlack Por acompañarnos hermano Hombre, es interesante Me estoy pensando en la antena. Claro, está interesantísimo Ojalá hoy en la entrada Podamos Podemos platicar Grabamos algo con él, ¿no? ¿Dónde está Tacho? Ya se, ya se salió, Tacho. Bueno, gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos después. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Saluditos.